Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy estamos aquí un poquito en la, en la parte de atrás, en el patio y la verdad es que hoy también se ha quedado un día bastante bonito, lo cual no ayuda para una cuarentena como esta, ¿verdad? no Donde encima, si este fin de semana hace buen tiempo, la verdad es que lo único que apetece es dar una vueltecita por la montaña y... Y estirar un poquito las piernas. Eh, pero ¿qué vamos a hacer? Porque no se puede salir. Entonces nos vamos a tener que quedar aquí en casita. Además, dentro de nada, pues voy a tener que comprar porque ya me estoy quedando con la despensa vacía. Eh, más o menos voy comprando una vez a la semana o, o así. Eh, es eso. No tengo la capacidad de hacer la compra para una vez al mes. Eh, no. Más que nada porque es eso eh, hacer comprar las cosas de cocinar Y, y ya está, se agotan Y ahora, a comprarlas No, en plan, allí tengo un almacén enorme y, y tengo para todo el invierno Pues no, no es mi caso Voy también decir que, bueno, estaba viendo un vídeo que es bastante curioso, ¿no? Que la verdad es que nuestro cerebro funciona un poquito con, por recompensas, ¿no? Porque digamos que si no tenemos recompensas pues somos un poco desdichados o, o estamos muy, muy poco estimulados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues eh, lo que son las recompensas fáciles como son los videojuegos, eh, terminar de ver un capítulo o una serie... Eh, es como que tu cerebro pues necesita, necesita ese tipo de estímulos para, para liberar ese tipo de recompensas. Eh, luego, por ejemplo, cuando terminas una meta o algo de eso, pues también liberas ese tipo de estímulo y, y como que te ves recompensado a ti mismo. Lo que pasa es que, bueno, hay unas recompensas que son muy fáciles de conseguir y que son como instantáneas, ¿no? Pues eso, pues jugar a un juego, por ejemplo, o ver un vídeo... Eh, lo que pasa es que, claro, no es una recompensa real, y es una recompensa que es como, ta como es tan fácil de, de obtener, pues... Es muy es algo que, que, digamos, por decirlo de alguna manera, es una especie de, de droga, ¿vale? Que, que su efecto es muy... <ríe> que su efecto es muy poco duradero, por decirlo de alguna manera. Es, y cada vez... Y cuanto más lo consumes, pues como que la, la liberación de la liberación de esa recompensa cada vez es, es menor. En cambio, pues bueno, el trabajo bien hecho, la, ese tipo de recompensa, cuando dices, hmm, me he esforzado, eh, lo he sacado adelante, pues la recompensa que recibe tu cerebro, oh, por por el estímulo de haber acabado y haber hecho algo bien, pues es mucho, mucho mayor si sobre todo lo has hecho por tu propio, por, por tu propio pie, tu propia mano y, y no ha sido ayudado o no ha sido Acompañado todo el camino, pero la verdad es verdad que tener cosas a medias y, y no acabarlas O no seguir, como no acabarlas en el tiempo estimado La verdad es que penaliza mucho este tipo de estímulos que hay para, para tu cabeza O al menos eso es, es, lo que, es lo que pienso Luego también, pues bueno, me comentaba un compañero que ahora mismo eh, Su hijo, por ejemplo, eh, va, a repetir, va a repetir curso, ¿vale? Eh, esto es un problema porque el chaval tiene solo seis años y, bueno, parece un poco de vergüenza que teniendo seis años te hagan repetir un curso cuando todavía ni siquiera se está formado del cerebro, ¿no? Que todavía es una masa blanda eh, que tiene que estar moldeada, ¿no? Entonces, y claro, lo único que hacen es mandarle más y más ejercicios para que practique. Y claro, tú imagínate una persona que, que ya está ahora mismo trabajando, ¿no? Eh, con el estrés que conlleva porque tienes esa incertidumbre y además que cada vez tienes que dedicar más horas a, a tus hijos eh, y no solo pues por la parte familiar porque al fin y al cabo, a ver, es tu hijo, te tienes que ocupar de él. Entonces entiendo que, que sí si tengas que, que hacer esa parte, ¿no? pero además que también te tengas que ocupar de, de es la parte de educación o de seguimiento, lo que haría ahora mismo un, un profesor. La verdad es que es un doble trabajo para, para una persona o para un adulto. La verdad es que estos meses son bastante complicados y está... Y esta opción es bastante complicada para muchas personas. Ya veremos si ahora dejan salir un poco a los chavales a la calle. Yo no tengo hijos y la verdad es que <ríe> cada vez veo un poco más complicado tener, tener hijos porque... Porque, no es que, a ver, no es que sean un no pero sí que es muy complicado llevarlo. Sí que necesitan mucha atención y, y mucho apoyo. Y creo que esta sociedad no está preparada para preparar personas, personas equilibradas. Todos estamos, estamos como cabras. Por eso, porque intentamos hacerlo lo mejor posible, pero nunca conseguimos eh, esa guía o... Es aquí hago esos consejos que, que nos ayuden a, a, ser, a ser ciudadanos de, de provecho Porque es eso, nos dan las cosas a, a palos Y, y tú lo recibes como puedas y lo racionas como puedas Por eso algunas personas pues acaban bien, acaban así trabajando Siendo útiles para la sociedad Y otras personas pues terminan, terminan ahí en... en en una esquina que, que no pueden ni darse de comer a sí mismos, por decirlo de alguna manera. Aunque no quiero ver eso como una manera, algo negativo, sino que hay que trabajar más como sociedad y hay que, hay que mejorar la educación y cómo integrar a cada individuo en esta, en esta sociedad y no dejar caer a nadie, porque esto desde luego no es ninguna justificación. Y nada, la verdad es que tampoco decir nada más. Me acabo de levantar de una siesta enorme porque, joder, tenía la cabeza como un bombo, la verdad es que está rindiendo bastante. a un porcentaje bastante bajo. Y vemos. Vamos a ver si. qué tal van estas semanas, porque la verdad es que estoy ahora un poco. Eso? un poco con las pilas descargadas y vamos a ver si ahora que hace un poquito de mejor tiempo, entramos ya en la primavera, pues se nos cargaron un poco las pilas, ya veremos a ver si podemos salir pronto, la verdad bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que tengáis un buen fin de semana y venga hasta luego